Lo que sería la zona donde queríamos, quisiéramos la, la rodilla. Que en este caso ya os lo va marcando solo. Mirad, lo veis aquí. Vamos a coger nuestra aguja y vamos a entrar por un lateral. Como a medio centímetro más o menos de, de la rodilla vamos a sacar la aguja y vamos a ir pasando de un lado a otro mirad entramos un poquito por al lado y salimos como a medio centímetro en línea recta miramos que nos queden las dos iguales a la misma medida y pasamos no hace falta tirar del hilo volvemos a hacer igual Entramos y salimos, nada, unos milímetros de, de donde lo hemos hecho para no romper el hilo ni el tejido. Y volvemos a, a pasar de nuevo. Esto lo haremos cuatro o cinco veces, depende del tejido. Depende del hilo, depende del relleno como tengamos la, la piernecilla. Si está muy rellena o no. Volvemos a pasar. ¿Veis? Vamos tirando. El hilo ahora ya sí que se va enganchando y vamos haciendo nuestra rodilla. Volvemos a tirar y volvemos a pasar. Esto ya os digo las veces que vosotros veáis. ¿Veis? Cuando ya tiene la forma que a vosotros os gusta vamos a meter por aquí otra vez volvemos a salir tiramos del hilo y ahora ya salimos del todo bajamos y más o menos por donde hemos entrado tiramos del hilo y cortamos las dos las dos entrada y salida veis y ya tendríamos la rodillita, mirad qué mona. Vamos a pintarla. Mirad, con un lápiz pastel seco en tono rosa le voy a dar nada. Un pelín, mirad, ¿ves? Y aquí otro pelín. Podéis hacerlo con maquillaje, ¿eh? Y ahora con un pincel de estarcir, que es un pincel de puntas muy muy duras, eh, este pincel lo que me permite es simplemente mover el color, pero no me lo esparce, lo mantiene y solamente da color donde yo quiera, ¿veis? De la zona donde yo le marco no sale, ahora en la parte de aquí de la rodilla yo quiero hacerle una media luna. Lo voy a hacer con lo que ya tengo impregnado el, el, el pincel. ¿Veis? Vuelvo a insistir. Es que necesitamos... Es muy poquita cantidad. ¿Veis? Insisto una y otra vez. Hasta conseguir darle el color que yo quiero. Que es nada. Mirad. Con esto, suficiente. Pues de esta forma tan rápida y tan sencilla, ya tenemos hechas las piernecillas y los zapatitos. Vamos a ir avanzando. Mm, se me olvidaba. <ríe> ya que estamos haciendo la forma de las piernecillas, vamos a hacer la forma de los brazos. Vamos a hacerlo igual. Nos vamos a coger desde un, un punto y nos vamos a venir a lo que sería el codo vale el brazo sería mucho más cerca un punto de otro más o menos coma medio centímetro y haríamos exactamente igual pasamos de un lado a otro y vamos tensando el hilo cuando ya hayamos hecho dos o tres pasaditas el codo no hace falta marcarlo tanto porque no está tan relleno como la piernecilla y necesita menos pasadas ¿veis? hasta aquí para mí ya estaría Muchas menos que la pierna. Y ahora bajamos y cerramos. Fijaos qué rápido se hace. Y la verdad es que cuando se marcan un poquito las formas, eh, la muñeca también cambia bastante. Voy a darle un poquito de, de maquillaje porque este veis ya lo tenía hecho. Y le voy a dar el mismo maquillaje que, que a las piernecillas con el mismo pincel y el mismo color.